No me gustan tus pies. No, sí, bastante feo. ¿Por qué empezás todo con uno? Un ¿Qué? Que siempre le decís, no tal cosa. No, nada no hay que ver. ¿Esta? No, no, no lo digo. Ahí va de vuelta. Ah, ah, ah, Dos veces, vas. Pero, pero pará, ahí te estaba contestando. Pero siempre, gracias. No, cuenta. O oh, bueno, casi siempre. Pero si contara sí. las veces que dijiste no, desde que llegaste, serían muchas. Muchas. Igual, igual vos también repetís bastante. A ver, si decídeos. No, sí. ¿Pese a de vuelta? Basta, no, basta, no, basta, no, no. Basta. basta. Tenés que ir a vuelta. ¡No!